Decía, eh, decíamos cuando yo era estudiante, había un dicho que decía eh, donde todos piensan igual nadie piensa mucho. Eh, y, y yo creo que esta es la situación actual. Es decir... Eh, Aquí se vota, se vota en bloque y es verdad que hay diputados, me, me, me fastidia decirlo porque hoy me gustaría hacer todo menos hacerle la pelota aquí a don Mario. Pero hay diputados, bien, que no saben leer y escribir, esto sucede, pero hay personas muy brillantes, incluso en, en, en más de un partido. Eh, hay personas eh, formadas y hay personas brillantes. Y se resulta que todos están al albur. Yo no sé si el señor Rambán, bueno, más bien sé que no es mi, mi, um, mi político favorito. Pero, pero ¿qué ocurre aquí? Es decir, yo no soy sanchista, yo estoy en contra, pero yo cumplo fielmente los caprichos, las eh, decisiones eh, del gran jefe. Los diputados del PSOE, y me temo que de otros partidos, de otros partidos ocurre igual, no saben, no saben qué piensan sobre cuestiones fundamentales. ¿No lo saben? porque lo que piensan es lo que diga el líder. No sabe qué piensan sobre la sub, eh, gestación subrogada, no tienen ni idea, porque si, si, si responden hace un año habrían dicho, uy, estoy a favor, porque había dicho el peso que está a favor, y si responden ahora dicen, estoy en contra, porque acaba de decir Sánchez que está en contra. No, no, no saben las razones, les es igual. Entonces, ¿Lamban, ¿LAMBAN qué es? Pues Lamban es un tonto útil, eh, como tantos otros, que dice que habría que, que haber incrementado, pero ¿dónde está su responsabilidad, dónde está su conciencia?